Agradecer públicamente a toda la bola de ojete que dicen que yo soy culero Que la banda que le gusta la voz sean pendejos porque es una música para locos, marihuanos, pendejos que no saben qué pedo Tráiganse otro cartón, para otra vez volver a ver salir el sol Y así todos andar otra vez al millón, mira como la ando rifando en este flow yeah. Tráiganse otro cartón, para, para otra, otra vez, vez volver a ver salir el sol Y así todos andar otra vez al millón, mira como la ando rifando en este flow mi manera, ando en la loquera, con todos mis carnales andamos allá afuera, paseando por la acera, canto de coraza, para toda la raza, salmo el fiestón, en el cantón, con puro pelón, flow Hoy te la canto, vengo con tanto que mi mente está volando Una voz y no se escucha zumbar, adentro de un bar Son rolas de Santa MX y Santa Junior, ya te la sabes pa Pues sí acanto con toda la energía, en un fiestón se escucha un cumbión es Santa Junior y Santa MX andamos por aquí sacando las rimas perronas, sacando las rimas chingonas pa toda la abandona. Parecemos astros, no dejamos rastro, no tienen envidia todos los pinches vato Flow malandro o yo te la traigo con la Santa MX. -E, aquí venimos un bando que es el Jdh. Si se acaban los traguitos pues nos vamos para el bar, ahí le seguimos carnales esto es para disfrutar, si nos votan por borrachos no nos vamos a agüitar, estamos amanecidos otro trago y a empezar a disfrutar, estamos acá Con este ritmo de esta cumbia rap No da pa' más, para azotar En la tiradera nos toca cantar No te me agüites, muchacha triste Tómate un trago pa' que se te quite De ese dolor, de esta tristeza Ay mamá, me da vuelta la cabeza Estoy sintiendo este nuevo ritmo. Ven a acerquete y bailando conmigo Pa' mi racita, gente bonita Miren qué chida quedó esta rolita Yo ya me voy, me estoy despidiendo Porque esta cumbia rap me está prendiendo Deja a mi compa que la termine Es de la feta porque es el que sigue Mira como lando, ando rezando con la banda mamá la andrea de mi cuadra guacha nos tachan por la pinche facha La poli siempre nos mira en la caja Mira el cumbia rap Con la santa junior de amo para el mundo Sacando lo más profundo A los que ya siempre los hundo Con la rima en la tarima Mira lo que sale en la esquina fina Mira el cumbia rap Aquí termino yo Mira como quedó este cumbión ¿eh? Y que estamos juntando uh, ¿O oh, no, carnales? Ya te la sabes JDH. de H Pa, simón Yo, andamos en el cantón Con todo el bandón Prendidos en la adicción ja, ja, ja. ¡Ahí viene la chota! ¡Oh, no, no, no, no, no! Ja, ja, ja.